Yo les debo decir, la Argentina me dio la impresión que pecó de ingenua y confiada. Y tuvo desde muy temprano horario, desde muy pocos minutos, estaba visto que la estrategia era avanzar mucho el equipo contrario. Sí. Debió haber adivinado eso rápido y no quedarse durmiendo. Hubo jugadores que quedaban dos, tres, cuatro veces en posición adelantada sí. Debió adivinar esa estrategia del rival sí, pero a empezar mí me, a jugar de otra manera. Me cuesta hacer esa crítica cuando las posiciones adelantadas fueron tan finitas, porque si vos decís, tenés un delantero que groseramente vive quedando en offside, como les pasa a algunos, pero acá era un hombro, era una cabeza, ¿Qué es era eso? Algo ¿Qué, qué es lo del tema? ¿Qué es lo que cobra justamente el offside? A ver, para explicarle a toda la gente que por ahí dice, ¿qué es lo del offside? ¿Qué, cuando, ¿Cómo el hombro? Cuando parte el pase, sí. cuando parte el pase, el que lo va a recibir no sí. puede estar más atrás del último defensor. cuando parte el pase? O sea, en el último momento en que la pelota se despega del pie que le va a dar esa habilitación, el que la va a recibir no puede estar por adelante del último defensor. Toda la vida se cobró a ojo del lineman, que te veía y levantaba la barra. Claro. Ahora, con el VAR y con esta irrupción, casi invasión de la tecnología, sí. que no la estoy criticando, pero sí, es así. Pero es automático. Ahora. Dice, bueno. Hay un sistema de cámaras que te mide y no puedes tener ni un hombro. Sí una mano, por ejemplo, porque vos tomás impulso. Pero el hombro ya implica que estás ahí. Quedémonos con esta imagen. Esta es la imagen que muestra que podrían habernos robado el gol de Lautaro Martínez. ¿Por uh -huh. qué? Porque se... Bueno, esto por supuesto se viralizó en Twitter, Dice Sofi, Pablo. Sí. Dice, error catastrófico. ¿Podemos volver al tweet Un segundito y, y ya lo explicamos. Error catastrófico de El Bar. ¿Ven al número 13 acá abajo en el medio de la pantalla? Sí. Lo ven al número 13, ¿no? Claro. Con su pierna derecha está habilitando a Lautaro Martínez. El hombro de ese fan, eh, famoso, acá sí. está, error catastrófico en el bar, cogió, escogió. Sí, perdón, eh, Escogió al defensa equivocado. Claro, porque toman al que está arriba, en vez de al lateral izquierdo, al sharani, al que después sale lesionado. ¿Y esto por el puede rodillazo. haber marcha atrás? No, no, de ninguna manera. De ninguna no, manera. De ninguna manera. Bien. Pero. No si cambia no, nada, no cambiaría nada. Y no cambia nada, pero sabemos pero que, que, tener en cuenta que eso. cambia que ahora el VAR va a tener que tener mucho más ojo porque sabe que si esto se confirma y gana la calle, digamos, la noticia se difunde sí. masivamente, es un error grosero con el que el VAR va a cargar por el resto de la Copa del Mundo. Porque es perjudicar a uno de los grandes equipos del torneo... Uh -huh. Y con algo que no te puede pasar. Que no le pasaba ni a un lineman que lo hacía sin tecnología. Y que hoy lo cometen las pantallas. Si es que se confirma que fue así. Porque ahora, viste que hoy Twitter no sabes si está trucada. Sí, sí, es posible también. Pero ahora, por más que nos duela, el, el jugador que está de este lado no está participando de la jugada. ¿No es discutible ¿Cuál? también por ahí? ¿Cuál, cuál, cuál El cuál? que queda de este lado, el que lo estaría limitando. No, pero el que, que queda Messi. de este lado es Messi y no, no participa. O sea, no le cobran el upside a Messi. Se lo cobran a Lautaro. En esta L que se sí. ve bien al centro. O sea, Lautaro está entre medio de los dos defensores, lo ven bien ahí. Sí. Lo que le cobran es que tiene el hombro a penitas por delante del jugador que aparece arriba de él. Pero el que hay que ver es el último, el que está bien abajo de nuestra pantalla. Está insisto, bien, pero no participa de la jugada como tampoco lo hace Messi. ¿Lautaro? No, no, no, no el, el, el 13. jugador número 13. No importa, pero es el último defensor, es el que te habilita. Es el último defensor. Además ahí más que no participe de la jugada. Es que ahí se traza la línea del offside. Ahí se traza la línea del offside. Eh, vamos a hablar con uno que sabe... Vamos, que, a hablar con va, él, vamos? El vamos directamente a hablar con él A ver qué es lo que nos dice con respecto a esta jugada Primero le damos la bienvenida Bienvenido Sergio, Danito Roble Y también a Dani Fiojeta que están allí del otro lado Ya en el estudio grande de Radio New York. ¿Cómo están chicos? Buenas dicen? tardes Buenas Justamente horas. discutiendo esta, esta jugada Sí, una pena, ¿no? El Bar se equivoca Según esta imagen que ustedes uh -huh. muestran Sí eh, Porque claramente se, se olvida del, del último jugador El jugador que es está el a el la izquierda hay, el, que, el que hay que tener en cuenta sí. Es una pena porque el Bar sigue estando desvirtuado eh, Con Dani tenemos por ahí visiones diferentes Yo creo que el bar no, no, no aporta demasiado Para un juego como el fútbol pero bueno, más allá de esto, la discusión es... Ni siquiera lo usan bien. claro, claro. O sea, encima ese problema. Porque encima sí. te recortan la foto, que es lo que hablamos recién con Daniel, y vos no tenés ahí en el momento mucho margen de discusión. Claro. Porque no te muestran la jugada completa, te muestran la foto. El problema de este bar, yo que estoy a favor de la tecnología, esas son las diferencias que siempre tenemos con Sergio. Sí. A, a mí me gusta, porque muchas veces, la mayoría de las veces, es para darle justicia al juego. Porque siempre pensamos, en este caso, perjudicó a Argentina. En, en esta, sí, claramente. Este, en las otras, los árabes pueden decir, bueno, pero estabas adelantado. no bueno, importa. El tema es que lo marca la computadora todo bien. Ahora, yo quiero que me marque toda, este, yo quiero ver toda la foto y toda la secuencia. La línea, y donde está el jugador, en este caso argentino, o de cualquier otra selección, en posición adelantada, pero a su vez también cuando está partiendo la pelota. Porque yo no sé claro. si lo tomaste exactamente cuando partió claro. la pelota, que es cuando debe ser, o cuando en realidad uh -huh. le está impactando tu compañero a la pelota. Ahora, esa parte no la veo. Yo supongamos, démosle el voto de confianza a la FIFA y a sí. todo el, el regimiento de árbitros de que esta imagen está bien y de que es el momento en el que parte el pase. También es cierto okay. que hay otras cosas que no se cobran. Hubo una jugada que para mí era penal, una plancha contra, sí. creo que. De ah, no, contra Otamendi. Ah, contra, contra, contra sí. sí. Alcanza a, a meter no me el centro, la garra de aire sí. y hay un planchazo en Pero el fíjate... área con la pelota jugándose, ni la revisaron. Ok. Fíjate que hay una falta ahí. ¿Sabes cuál? ¿Cuál? Que no me dijiste que le regalaron un penal a Argentina. No sé si se lo regalaron. No es penal. No sé si se lo regalaron. No es penal porque la, la recomendación a los árbitros mm. es, en los agarrones en el área, sí. que hay cada vez que cae una pelota al área, se cobra el penal si la pelota viene al jugador que es, de, en este caso, agarrado, sujetado o derribado, ah. al sector donde está el jugador. Ah, mira. En este caso la pelota fue al primer palo y a paredes lo toman en el segundo. Por eso los mismos futbolistas se levantan y continúan con el juego. Ahora, para mí esa regla está mal, porque si la jugada. Vos tirás a un jugador al cual no iba la pelota, ¿no es cierto? La jugada sigue por otra manera. Vos tenés uno menos para ir a agarrar el rebote. Lo tenés bueno, por una falta en el área y la pelota dentro del área. Está pero está con bien. el outside pasa igual, Julián. Si porque pica uno adelantado y otro que no. Y el que pica adelantado se frena, uh -huh. el otro sigue. Bueno, eh, habilitado, es, es a la inversa. Ahí es más clara la regla. Lo que pasa es que no sí. es... Es que lo que pasa es lo que... Por eso yo digo que, que la tecnología... Algunas reglas? El Puede tema ser. es que las reglas del fútbol no son inflexibles. Porque recuerden, cuando estudiamos periodismo deportivo, los que, lo que, uh -huh. los, cuando yo en el reglamento, un árbitro que te dice cuántas reglas tiene el fútbol y te dice, y sumale la interpretación, ¿no? La, uh -huh. la famosa regla 18, que es la interpretación del árbitro. Entonces ahí muere la regla, eh, ¿viste? Como uh -huh. dice que toda ley tiene su... Su trampa, digamos. Le la ley, la trampa. Y sí, porque puede venir un auto y decir, sí, para mí es penal, porque lo agarra. Ok, la regla que dice, que un agarrón dentro del área es penal. Ok. Entonces, tiene que cobrar los 50 del Entonces, partido. Tiene te, que claro. cobrar uno por córner, porque en todos los córner hay agarrones. Claro. Eh, yo quiero, si quieren podemos terminar esta ronda de lo técnico, pero para hacer algo un poco más o menos reglamentario... Quiero si tienen argumentos para decir por qué creen que seguimos estando bien o argumentos para decir por qué lo de hoy es realmente preocupante. No sé para qué lado está cada uno. mira para los dos. Estamos los dos preocupados porque Argentina hoy no tuvo variantes ante la adversidad para poder superar el momento y ganarle a Arabia, una selección que a priori este, se cree, se considera que es menor claro. en calidad a la Argentina. No tuvo variantes, no tuvo la forma, no tuvo la inteligencia y ni las ideas para poder rebatir ese planteamiento. Y tenemos fe porque Argentina estuvo 36 partidos sí, invicta, sí. porque es una gran selección. y porque, porque hoy Bolonia, Vimos Polonia-México también ah, y dijimos, bueno, tampoco es que estos dos son una máquina, mucho. Porque viste que después de la nota te entran las dudas. Y vos decís, claro. che, nos va a agarrar México, nos hace cinco. Sí, sí. Pero es que no hay garantía, porque decíamos de Islandia, Islandia fue claro, el peor, Bueno, claro. no fue el peor. Porque Mirá, Juli. El... Eh, el técnico francés de la selección de Arabia, mm. después de ponderar a Argentina, decir que es... Pachero. este No, está bien. Pero decir que tiene los 36 partidos, el mejor jugador del mundo, que sigue siendo candidata, dice, pero a veces el fútbol nos brinda cuestiones que ni siquiera soñamos. Bueno, que lo de hoy para ellos debe Es haber que sido... para ellos hoy esto claro. fue todo. O sea, bueno. imagínate, nos contaba recién el Mati de los premios ya que van a recibir el feriado de mañana en Arabia Saudita. Olvidad. El Rolls Royce y todo lo demás. Olvidad. O sea, imagínate lo que ves, haber sido el impacto ellos, para ellos. Haber... No, ya, ya ganaron su mundial. Exactamente. Entonces, sí, ellos, pero si no, es pero, es pero, algo que ni parece? siquiera soñaron, sí. porque no vamos a ser optimistas nosotros. Claro, claro. Pero sí. en, encima de que ya ganaron su mundial y ni hablar del Rolls Royce, pueden eh. clasificar, ¿eh? Claro, claro. es decir, tienen tres Encima. puntos. Ahora no. yes, tienen tres puntos, están agrandando. ¿Y agrandados. grupo? Va. Bien, Un pozo de petróleo para cada uno. Contra Polonia. <risa> contra Polonia van a ir con todo. Eh, yo el creo que, árabe, que, no que, que que... encima nos pueden motivar a los nuestros con algo, nosotros estamos para... Un el, roll un un una, que paguen, que petro paguen petro la parte, una parte del fondo. Yo no, ¿cómo? Creo, no, que me acuerdo de una buena actuación de Arabia Saudita en el Mundial del 94, o un mm. gol extraordinario, lo voy a chequear en este preciso instante. Sí, creo que clasifica incluso octavo. Que se clasifica exactamente Arabia Saudita y hace uno de los mejores goles de la historia de los Mundiales. Mulando a Marano, lo lo pasa es que lo hizo un tal no sé cuánto uh -huh. y en al, la, la algo. fase ah, no sé cuánto era. Sí. Al... <risas> Mira, terminó segundo, viste, con Holanda y con digo Holanda para que se entienda, no Países uh -huh. Bajos sí. y Bélgica. Y se clasificó justamente a Arabia Saudita. En el, el 94, mundial del 94. No me metas miedo, no me metas miedo ahora. Que, claro, no. que también arrancamos perdiendo no nosotros en el 94. Y después no. pierde con Suecia, en octavo de final, 90. Suecia que termina jugando semifinales. En el 90 con Camerún, ¿no? semifinales. Claro. 94 arrancamos ganando 4 a 0. Perdón, sí, tarito, lo del 90 es cierto, me mal. pierde con Camerún, Argentina. Es buena la comparación, pero tengamos no, en cuenta que en el 90 clasificaban diferente. los mejores terceros. Claro. ¿Eh? El, sí, que ahora no pasa en el 2010 España arrancó perdiendo con Suiza y después fue campeón del mundo sí que claro sí por supuesto que se puede bueno entonces bueno. pues no está nada dicho no, esto no claro. determina absolutamente nada muy bien Yo lo, sí. claro totalmente viste cómo salieron los de Arabia Saudita porque es como que quedaron ahí con un poco abatidos con la, en los nueve uh -huh. minutos el gol que, les, que bueno del penal de Messi no pero después del entretiempo, yo no sé qué es lo que les dijo el árbitro el DT. No, y Roll Royce. Para mí, Royce. Eh, para mí me dijeron, mira, ganan, revierten esto, uh -huh. claro, y va todo esto, pero salieron como flecha, como onda. Sí, sí, le dijeron el Roll Royce o el desierto. Confío en nuestra selección desierto. que va a pasar lo mismo. Va a haber un clic ahí donde ojalá. va a decir, che, que hicimos, qué desastricimos, qué pasó Igual, acá. nunca más a las 7 de la mañana, porque lo largo Por que nos el día. No, 4 no. no. sí. bueno, de la tarde. Si vas a arrancar, si igual es más temprano todo el día. pero una cosa es perder a las 9 de la mañana, que te queda la... Y otra no es cosa verdad. es perder a las 6 de la tarde, este... porque hoy te calentás y te acostas a dormir, te levantas otro claro. día. Ah, es Pero este ha ridículo. sido largo, la, no. la... No. Ahora llevo como tres meses más o menos, y lo de la orina. <risas> y seguimos hablando de lo mismo. Es verdad, es verdad. Al Tanito lo vamos a tener un rato acá, vamos a seguir analizando el grupo, qué se viene, si hay cambios en el 11. A Dani lo saludamos. Dani, Roll un, dato, Royce un dato, un no, el Roll Roy ¿Y por qué una cosa y la otra? Si ellos tuvieron las dos total no laburan esto Agarrame el Roll Roy y vamos Iba a meter un ratito el Tano Sí, el último dato Me parece muy importante Julián, que lo decía también al mediodía Para ver el vaso medio lleno Y no el vaso medio vacío Yo elijo creer coincidencia, Mundial 78, Mundial 86 este, No le ganamos a Arabia Saudita Ay, Tanito Acabas de cambiar mi día Bueno, yo elijo creer Datito, datito importante Mundial Mundial 78 jugamos contra Polonia ¿No es cierto? Eh, sí. Sí, claro. sí. ¿Mundial 86 dónde fue? Eh, en México. Listo. El hijo creer. El hijo claro. creer. En el 78 y en el 86 no le ganamos a Arabia Saudita. Si no ¿Pero por la qué? La Porque no jugamos. Claro. Bueno, está bien. Claro. ¡Ay, claro! ¿Por ¿Qué me quieren matar muy... el dato? Chau. Quedémonos con el vaso medio lleno y Chao, la... chicos. Sí, vamos buscando estos datitos, me encantó. Hay que cerrarle. Mandamos un beso Chau. gigantesco. Chao.